gente, estamos hoy en un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, un vídeo que voy aquí a explicar los consejos y las bases para todo aquel principiante que vaya a entrar en Valorant, así que vamos, vamos para el juego ya, que no quiero alargar esto dos años bueno, ya estamos dentro del juego, ok eh, y voy a explicar punto por punto, que creo que es importante para un principiante en un tipo de shooter como Valorant como counter, ¿vale? Y luego ya pasaremos a las cosas más específicas de Valorant. Bueno, lo primero que suele fallar muchísimo la gente en este tipo de juegos es el movimiento. Y está claro que cada juego tiene un movimiento, cada juego tiene una forma de moverse, cada juego tiene una velocidad, cada juego tiene unos tiempos. Pero bueno, voy a explicar las bases para que lo entendáis más o menos. Eh, tenéis tres formas de moveros en el juego. Una es eh, sin nada, simplemente un cuchillo porque vais más rápido, ¿vale? Eso tenerlo claro, con un cuchillo va más rápido. Pero vamos, es correr. Está muy bien porque vais rápido, está claro, podéis entrar en bomba bastante rápido. Pero tiene un área de ventaja como todo en el mundo, que es que os escuchan muchísimo, ¿vale? Esto lo tenéis que... Yo no puedo decir cuándo tenéis que utilizarlo y cuándo no, eso lo tenéis que aprender vosotros con el tiempo. Pero vamos, si queréis entrar una bomba en silencio sin hacer mucho ruido, no lo recomiendo, está claro. Pero tener en cuenta que hay que manejar los tiempos. No vale nada de ir todo el rato corriendo o todo el rato lento. Como ya he dicho, tenéis la, el método lento. El método lento es aportando el shift. Esto es para entrar a una bomba sin hacer ruido. Imaginaos que vais a entrar en A, sabe, sabe todo el mundo que estáis en A entráis en A, veis que hay mucha gente rotáis hacia B haciendo ruido para que ellos sepan que os vais hacia B y cuando llegáis a este punto de aquí que ya podéis cruzar por T o por mid y ven que no vais por mid, ellos irán rápidamente hacia B y vosotros os giráis shifteando sin hacer ruido y a lo mejor queda uno en B, en a, en a o dos, como mucho, y tenéis la forma más rápida de entrar. Y ya cuando estéis aquí os cargáis a uno, entráis como locos, plantáis, etc. Entonces los movimientos. Luego tenéis el tercer tipo de movimiento, que la verdad yo lo uso muchísimo, porque yo soy un exagerado y quiero ir a todos los rápidos, que es el Bunny Hop algunos jóvenes lo sabréis los abuelos del counter, no me sale tan bien en counter, está claro, en Valorant es bastante más fácil. Esto lo podéis hacer de dos formas, también os digo, ¿para qué sirve? Esto nos sirve para entrar en bomba, por ejemplo, porque es una putada ir saltando así, ¿vale? Y querer dar un tiro, porque tenéis que parar y darle, ¿sabes? O sea, no tenéis tiempo, esto es para... Imaginaos, ¿vale? Yo vamos a jugar una default. Una default, para quien no lo sepa, es que si atacamos, cada uno de eh, defiende una entrada. Y quien se lleve el primer pick y se cargue a uno, se rushea esa bomba rápido. Por ejemplo, imaginaos que yo piqueo en A y tengo un compañero que, que está piqueando en B. Y yo estoy aquí aquí a punto de matar al tío y pum, matan en B. Claro, están entrando todos en la bomba. ¿Qué voy a hacer? Yo quedarme en A eh, no sirvo para nada porque el que está aquí en A va a rotar. Entonces lo que tengo que hacer yo es sacar mi cuchillo e ir haciendo bunny hop hasta B. Porque voy bastante más rápido que corriendo. ¿Vale? ¿Cómo se hace el bunny hop? Para que no lo sepáis. Eh, se puede hacer con la treka de espacio pero a mí me sale pocas veces, ahí se me ha trabado, o sea no me sale de vez en cuando porque es mucho más difícil, tenéis que apretar el espacio en el momento justo que vuestro personaje toca el suelo, qué recomiendo yo, yo recomiendo poneros el salto en la ruedita del ratón hacia abajo, vale como veis yo le doy al ratón y salta, entonces simplemente cada vez que saltáis le seguís dando la ruedita y os sale casi siempre, no hay vez que falle, pues ya os he explicado los tres tipos de movimientos ahora Dentro del movimiento os voy a explicar las coberturas. Las coberturas tenéis que tener una cosa clara: el hombro izquierdo es mm, mucho peor que piquear con el hombro derecho, ¿vale? O sea, el hombro derecho tiene ventaja. ¿Por qué? Eh, ya lo expliqué en otro vídeo, pero tú cuando, por ejemplo, veis el personaje está cargando el arma a la derecha. Entonces, el hombro de derecho tenéis, por así decirlo, la cabeza. Estáis de esta forma. Madre mía, qué gráfico todo, ¿no? Entonces, si vosotros picáis hacia la izquierda, como que ten, perdéis todo este espacio. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo aquí, hombro izquierda. Vamos a ver cuándo yo veo esta caja, ¿vale? Imaginaos, yo voy así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así. así. Vale, y veo esta caja ya. Si hay alguien aquí asomado, le veo más o menos a partir de aquí. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un punto. Mira, más o menos aquí, ¿vale? Vamos a ver nosotros, asomados, cuánto vemos a partir de ese punto. Ahí. O sea, él nos ve cuando llega aquí. O sea, tenemos todo este trocito, que es poco, ¿vale? Es un hombro. Es el hombro que asoma al izquierdo. De ventaja para ver al enemigo y meterle un headshot. Si tenéis vosotros el hombro derecho, ¿vale? Los pics. Los picks, eh, hay muchos tipos de picks, Ya lo sabéis muchos. Eh, está el shoulder pick que yo no sé hacerlo muy bien, que es como haciendo un bunny hop hacia adentro. O sea, haciendo una cosa así para saber si hay gente al fondo, por ejemplo. Bueno, para quien no lo sepa, piquear es asomarse. Vosotros cuando piqueáis tenéis que tener en cuenta todas las zonas donde puede haber un enemigo, ¿vale? Por ejemplo, si estáis aquí, ¿vale? Aquí como mucho vais a tener un enemigo ahí. Entonces vosotros si os asomáis piqueando, ya tenéis que estar asomando apuntando. Y preparados para meter el headshot, ¿vale? La mayoría de las kills eh, en este juego son wallbans, prefires, fires eh, picks muy locos. Eh, o sea, son cosas súper raras, pero que es que las piensas y tienen todo el sentido del mundo. Después de todo lo que os he explicado de movimiento, que yo creo que es suficiente para ir asentando unas bases en este juego Vamos a pasar con las cosas de la puntería, lane eh, Por favor, una cosa os voy a pedir No me rotéis o no me vayáis por el mapa así, mirando al suelo, ¿vale? Que no os va a aparecer una cabeza aquí abajo Vosotros si rotáis, ir todo el rato apuntando como si en cada esquina os fuera a salir un cabrón Y vayáis a reventarle los sesos ¿Entendéis, no? Imaginaos que tenéis que venir por aquí, ¿veis? Siempre apuntando la cabeza Siempre imaginando que abre un enemigo ¿Veis? Ahora giro yo aquí en mid, veo por ahí, todo bien, todo bien, y pa, pa, pa, me parece uno ahí, yo ya tengo la cabeza puesta. En todo este caso, si vais así y tenéis que cambiar hacia arriba, primero, no creo que deis headshot, y si dais headshot es porque habéis hecho un recorrido tan largo, tenéis una sensibilidad tan alta, segundo por lo menos para darte un headshot a la ti. O sea que yo no me la jugaría darle una ventaja al enemigo porque aquí hay gente muy otaku, no como yo porque yo no soy buenísimo, pero gente buena que nos puede dar por culo. También me ha preguntado en directo, sobre todo Os dejaré aquí el link de mis directos en la pantalla eh, ¿Cuándo apuntar y cuándo no? ¿Vale? Esto es súper, súper... No sé Esto depende de vosotros No sé qué deciros Simplemente lo estoy intentando daros una explicación Para que lo entendáis Porque me lo pregunta mucha gente Pero no sé por qué, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo utilizo Yo, no todo el mundo Cuando tengo un pick claro, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, estoy defendiendo... Vamos a ver Estoy defendiendo mid ¿Vale? Y digo, voy a sumarme a. Y veo que no hay nadie. Y digo, vale. Me coloco una posición en la que yo tenga ventaja. Hombro derecho contra hombro izquierdo. Y yo digo, vale. Por aquí va, me dice un chaval, vale. En B van a rotar hacia A. Y yo digo, vale. Si vienen hacia A, a lo mejor cruza alguno. Mir. Yo apunto aquí. Y si me aparece uno, me toque y ya me muevo. Y a lo mejor ya luego lanza una cegadora. somos, vale. ¿Entendéis, no? O sea, yo apunto cuando sé que va a aparecer una persona casi 100% seguro. O cuando estoy defendiendo una bomba, por ejemplo, estoy en A Y tengo cogido larga yo Y el otro tiene corta, pues yo apunto a larga Cuando Para llevarme la primera kill O sea, no me voy a hacer un ace apuntando Porque es que el recoil es bastante distinto ¿Veis? Ahora veréis Es el recoil de la... Es de mi arma sin... No me acuerdo el nombre, de la vandal Sin apuntar, y este es apuntando ¿Veis que es distinto? Es más corto Esto es como una minga ¿No veis? Una pichurra. <risa> es más corto. ¿sí? ¿Es más fácil de llevarlo? Normalmente en el Valorant estáis acostumbrados a ir disparando sin apuntar. Entonces, vosotros estáis acostumbrados a hacer el recoil sin apuntar. Entonces, si estáis apuntando y os viene una squad y intentáis hacer el recoil, a no ser que lo tengáis ya muy profundizado en la mente, pero como ya sabéis, esto es un tutorial para principiantes, no creo que salga a hacer el otro recoil perfecto. Yo, por la puntería, que recomiendo yo practicar mucho. Hay miles de programas, Kovacs. Tenéis un vídeo por aquí arriba, lo dejaré de la mejor sensibilidad, la mejor mira, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando estáis empezando, yo no os recomiendo que hagáis mucho re eh, recoil, porque yo llevaré ya un mesecito dos jugando y como veis, no me sale del todo bien. Os recomiendo que hagáis eh, Ráfaga de 3 ¿vale? Porque con tres tiros normalmente con casi todas las armas mejor dicho fusiles matáis ya hemos explicado todo de la puntería, vamos a pasar a los agentes eh, los agentes voy a hacer una cosa muy clara de todos simplemente tenéis que por favor utilizar las habilidades y saber cuál es vuestro rol ¿vale? o sea, no vale de nada que os compréis las cinco habilidades o cuatro que tenéis para no usarlas en partida son muy determinantes, o sea, en este juego no lo es todo la puntería, también es mucho la inteligencia con la que uséis vuestros agentes cómo entréis a bomba Cómo la planteéis, cómo defendáis el punto, ¿vale? Hay muchísimos factores que influyen más que la puntería. Hello. Vamos a pasar a lo que es Valorant. Vamos a entrar en partida. ¿Qué os recomiendo en partida? En partida, que os creéis un equipo. O sea, cogéis cuatro colegas, tú que estás viendo el vídeo, te cojas a cuatro colegas y quedéis todos los días para jugar. Que cada uno se coja un personaje, o sea, mainear un personaje. Jugar de una forma que tenga sentido, rato y hacerte muchas kills no vale de nada pelearte con tu colega con quien ha quedado primero un existente un juego que estés que sea sólido vuestra forma de juego esto se suele llamar primade para que no lo sepa pre -made es a lo mejor os lo preguntan si estáis en partida con un colega os preguntan ¿sois primer primer es cuando estáis con más de una persona vale cuando estáis hechos antes de la partida primade comiendo no es obligatorio eh, los coms vale hablar eh, comunicación eh, dar calls eh, por ejemplo, vosotros, si veis a un tío ahí Decirlo, que no os cuesta nada Hay un tío en corta para O sea, mid pa' B, Con Héctor O escucháis pasos, ¿vale? Si escucháis pasos en A, ¿vale? Eh, hay mucha gente que escucha a lo mejor pasos en A Y dice, no lo ve ¿eh? Y dice, esa Y claro, todos los que están en B vienen en A Y a lo mejor hay un tío piqueando Un tío, y están todos en B Que eso me ha pasado mil veces Tú y escucho pasos en A Ya está Luego, tiras para atrás, aguantas otra posición y ya miras a ver cuántos vienen. O te asomas, te la juegas. No deis como corta, pero tampoco os paséis dando comunicación o comunicación falsa, engañosa. Agentes, tenéis que saber vuestro rol, no vale nada. <coughs> que atacando, que eso lo hago yo mucho, me lo dicen en los directos. Yo llevo a lo mejor normalmente, llevo, ahora llevo mucho reina porque dentro de poco os traigo la guía de reina y tengo que practicar mucho con ella para entenderla. Pero suelo llevar mucho Saje también Entonces Saje eh, es un jugador Un support, tío, tienes que dar vida Y yo ruseo con Saje, no Lo hago mal, yo lo sé que lo hago mal Pero porque, yo qué sé, lo hago así porque me sale a mí del alma Tenéis que tener claro cuál es vuestro rol Si sois duelistas, tenéis que atacar a vosotros ir delante de vosotros Si sois healers, tenéis que ir atrás del todo Para ir healando al equipo Los tipos de shooter que tenéis que tener claro Es eh, dentro de partida ya el ataque y la defensa, ¿vale? Si atacáis, tenéis que tener claro que tenéis eh, determinado tiempo para atacar Pero que en cada bomba hay menos gente que la que vais vosotros ¿Entendéis, no? Ellos son cinco, a lo mejor son dos o tres bombas y están divididos en eso A lo mejor en A hay como mucho dos personas En B hay otras dos y en Mida hay otras dos Vosotros vais cinco a una ¿Eso qué quiere decir? Vosotros tenéis que, claro, que tenéis poco tiempo para hacerlo hay partidas que tenéis que jugar default, tenéis que jugar lento Hay partidas que tenéis que rusear. Eso lo tendréis que ir viendo con el tiempo y con el último punto que os voy a decir Pero tenéis que también pensar que tenéis ventaja en entrar a un punto Porque son menos personas que vosotros Clara, clara, clara que la gente no se entera Esto como ataque o como defensa, jugar con el tiempo, jugar con el tiempo por favor ¿Cuántas veces he ganado yo una ronda? Porque me planta la bomba, imaginaos, me la, la planto yo, ¿vale? La planto yo aquí, para que lo veáis atacando, más que defendiendo. La planto yo aquí, y me, me viene un tío, y digo, vale, me bajo para acá. El tío viene por ahí, yo me voy escondiendo. Es que no quiero matarle, no quiero matarle, quiero que explote la bomba. Voy haciéndole la tontería, moviéndome, que si para acá él se viene por ahí, yo le vengo para acá, haciendo el torito, ¿vale?, jugando un poquito al escondite. Y cuando veo ya que la bomba no le va a dar tiempo a desactivarla, yo ya asomo. Y le digo, venga, si te mato, te he matado, y si no, no te da tiempo a ganar la ronda. Tenéis que jugar con los tiempos. Y más aún defendiendo. Porque vosotros no tenéis esa desventaja de que tenéis que plantar una bomba para ganar. O sea, si sois 5 para 5 y se acaba el tiempo, ganan los defensores. Porque no habéis plantado la bomba. O sea, tenéis que jugar con el tiempo. No vale de nada ser eh, defensor... Saber que aquí, en vez de hay una I5, porque os aviso, son, habéis visto 5 entrando, estáis aquí y decís, buah, me da juego, 5. Ta, ta, ta, ta, ta, No, tío, no. Te echas para atrás, te tiras una cegadora para colocarte en una posición más estratégica, yo qué sé. Y ya haces el call. Viene gente, a ah, por favor, que alguien venga a ayudarme, tal. Viene otro, ya soy 2 para 5. Ya podéis llevar alguna kill. Ellos retrocedan cuando matéis. No creo que entren... Bueno, sí, la gente entra como loca. Etcétera, etcétera. Mil cosas. Y bueno, no tengo mucho más que deciros. Eh, no quería hacer un vídeo muy extenso, aunque se ha quedado un poco largo por lo que he visto. Y el último consejo que voy a dar es ver mucho Valorant, ver muchos tutoriales. En mi canal tenéis, aquí os dejo una lista de reproducción con bastantes guías. Por ver en vídeos, por el apoyo que estoy teniendo últimamente. Eso sí, lo que he visto es que el 98% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita O sea que no te cuesta nada y te lo recomiendo Ya que subo muchísimo contenido Que te suscribas, abajo tienen mis redes sociales Por si quieres pasarte por Twitch o cualquier cosa Y nada, un besazo, muchas gracias por verme Y os quiero a todos Ahí mejor, ahí mucho mejor